Nos vamos a Tucumán, ahora con este, Majo, Majo Moscarino. ¿Cómo estás, Majo? ¿Todo bien? Hola, buen día, ¿cómo están? Todo muy bien, todo muy bien. Majito, che, contanos un poco cómo se está viviendo en Tucumán esto. ¿Qué es María José Romano, Voscarino? yo Te, te, te nombré bautizaste. Te bauticé, te bauticé, y eso está muy bien. Eso es porque vos me bautizaste el programa ayer, <risa> re vengativo. Es verdad, es verdad, muy bien, bueno. Che, te, Majo. Te te Contanos, contanos sí. un poquito qué tan preocupados están en Tucumán por esto. Mira, la verdad que hay un escándalo generalizado, pero sobre todo los que más están hablando de esto son los que están vinculados a la política, ¿no? La verdad que, como ustedes saben, la situación económica se lleva puesto lo institucional, lamentablemente, sí. y la Junta está enfocada en cómo llega el fin de mes, en, en no perder el empleo, en una situación... ...que se vive acá bastante peor que en el resto del país... ...porque, bueno, Tucumán se, se caracteriza lamentablemente... ...por agravar, además de las políticas nacionales... ...agravarlo con, con las malas gestiones provinciales... ...pero de cualquier modo fue un sacudón importante... Eh, ...la verdad es que las reacciones que vimos... ...por un lado de la oposición fueron de celebración... ...porque fueron los, los responsables, ¿no? De, ...de incluir estas medidas... ...o hacer estas presentaciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a su tiempo ya, estaban esperando una definición que se dilató porque como ustedes saben, estábamos a cinco días de las elecciones, iban a ser este domingo 14 de mayo uh -huh. y por otro lado, un oficialismo que la verdad sigue reivindicando la fórmula no ve ningún tipo de gravedad en lo que ocurrió por supuesto, y, y tienen un relato cada vez más cercano a, a lo mismo que, sí. que plantea Alberto Fernández ¿no? Sí, sí, sí. Esa, esta justicia cooptada por la oposición. y Sí, bueno, y aparece esa idea, está... Majo, de que este, la autonomía de la provincia significa que este, ellas pueden hacer cualquier cosa eh, y además se define en oposición a nosotros los porteños que venimos a ser los malos de la historia. ¿Cómo están asusando esa grieta, no? Mira, ahora están por hacer una presentación ante la Corte porque tienen que presentar un escrito y quieren utilizar ese argumento que Mira. la Corte está, está limitándose en sus funciones no respetando la autonomía que tiene la justicia provincial que, a ver, en los papeles la Corte Suprema de Justicia tiene toda la competencia para poder expedirse en esta materia, de hecho se está haciendo uso y abuso de la Constitución Nacional, que como ya habíamos hablado, lo que pasó acá es que se hizo una, una lectura sesgada, ¿no? Nosotros el año pasado hablamos acá en la radio sobre cómo había sido la presentación de Mansur que básicamente... Mientras era jefe de gabinete, presentó un amparo diciendo que la Constitución lo estaba discriminando. Por bueno, omitía, una locura. Sí, sí, tal cual. Aparte, a ver, para los que no saben, yo quiero recordar que Mansur fue desde el 2007 dos veces vicegobernador de Alperovich y después dos veces gobernador, entonces eso sin duda ya, ya se de habla. Decime si de no tiempo. usó ya su derecho, ¿no es cierto?, a presentarse. Pero por supuesto, bien. lo que pasa es que aquí eh, se distorsiona la norma con una justicia sí. que además está coptada, porque ya también creo que se ha dicho varias veces, pero los que firmaron ese aval para que él pueda ser candidato son personas que eran fiscales de Estado en la provincia, designados por Alperovich y por Mansur ¿no? Claro, entonces, eh, la verdad que acá de independencia de poderes es demasiado decir, lamentablemente, entonces... Con más razón, eh, la intervención de la Corte, la verdad que se celebra desde el punto de vista de la institucionalidad Sin que duda. no podemos perder. Che, me quedé majo con algo que dijiste al principio, que es, este, sí. se está hablando mucho del tema en el microclima de la política. Eh, sí. Al fin y al cabo, no, no, no terminó, decís, de calar en, en la sociedad este general este asunto. Mira, lo que estuvimos viendo fueron nada, noticias y, y relevamientos ¿no? en el terreno que, que hicieron muchos medios, Ajá. más allá de, de las personas con las que uno conversa. Mucha gente que no sabía ni siquiera que eran las elecciones este fin de semana. Nah, bueno, claro. eh, otra gente que sí lo sabía, pero porque vos sabés que acá tenemos un sistema de acoples y una manera bueno. de llevarse a cabo las elecciones que son eh, bastante clientelares. Cosa Entonces, que la, la Corte también tratando. tendría que limitar en algún momento, porque no, no eso no es transparente. Bueno, ahí hay otra cuestión que la verdad, como te digo, es compleja, tendría que hacerse presentaciones además sí, para sí. que suceda. Sí se hizo otra presentación y quiero decir que acá hubo varios espacios de la oposición que hicieron presentaciones ante la Corte que tienen que ver con la fecha, porque acá la Constitución establece que las elecciones tendrían que ser dos meses antes de la finalización de los mandatos. Bueno, y ese es Pero, un límite que ni la Corte puede flanquear bueno lo que pasa es que acá la justicia provincial después en 2019 lo que hizo fue declarar la inconstitucionalidad del artículo que de determinaba esta fecha eliminando cualquier tipo de plazo para que la convocatoria de las elecciones no, claro. entonces, entonces a partir de ahí se empezó a hacer abuso y a determinar discrecionalmente cuándo iban a ser las elecciones al punto de que ahora el adelantamiento superaba los cinco meses en realidad claro. nosotros tenemos que estar haciendo la elección el 28 de, de agosto, o sea, después de las pasos. Y sobre esto también estamos esperando que la Corte se expida, porque también se hicieron presentaciones y está avanzando esa presentación de la oposición, así que claro. tampoco tenemos certeza de cuándo van a hacer. O sea, no sabemos si Mansur va a estar habilitado, y acá también hay otra disputa interna, que, que quiero que lo sepan porque es interesante. Nosotros en 2021 cuando tuvimos elecciones legislativas eh, vimos un enfrentamiento feroz entre Jaldo y Mansur que son los sí, dos exponentes principales y después se unieron eh, con la ambición de... Jaldo de debe estar este que la, la baba le, le cae la baba ¿no es cierto? de, de que se lo va para, a terminar comiendo Mansur Claro, para Jaldo para esto es pero, espectacular El Jaldo Gordo es, le está haciendo, es, le está claro, haciendo claro. la corte sí, Pero está generando muchas fricciones dentro del oficialismo hay que ver a quiénes a quienes evalúan como, como candidatos si Manchú no se puede presentar. Y sí. bueno, y la fecha va a ser determinante y acá te quiero decir algo importante. Porque ese adelantamiento que hicieron claramente fue para despegarse de la sesión del gobierno nacional sí, claro. no y del fracaso que se espera. Uh -huh. Entonces, cuanto más cerca estemos de las pasos en, en nuestras elecciones, creo que Mira. más posibilidades de, de a la, la oposición le da. ¿no? Che, Majo, este... Eh, vos, porque vi que eh, Alfaro, por ejemplo, tuvo de declaraciones, o propio Sánchez este, de este tipo ¿Vos eh, hubieses preferido que el resto de las elecciones tuviesen lugar el domingo? Por supuesto sin el paño con los nombres de candidatos a, a gobernador Porque sería una forma por ahí de transparentar el, el, el voto, ¿no? En el sentido de evitar el arrastre Sí, tal cual. Lo que pasa es que el sistema que nosotros tenemos es el sistema claro, de, acople. Es el de acople. Entonces, como vos decís, por eso por eso hablamos de, de ese arrastre. La verdad es que a mí lo que me parece importante es que el proceso electoral sea lo más transparente posible y que además la gente pueda conocer de en profundidad a los candidatos. El problema es que con las listas sábanas más los acoples, vos tenés infinidad de boletas donde ya perdés noción de la cantidad de candidatos que, que se están postulando, ¿no? Hay como una disociación... En, en términos de la representación. entonces Por supuesto que creo que hubiera sido eh, importante que se hagan de todo modo. Sí. Eh, coincido en ese sentido con el pedido de, de la oposición, eh, lo que no garantiza eh, un resultado mm. contrario, ¿no? No, a, totalmente, a pero a por lo, lo menos es para, para probar. Majo, ¿y qué me decís de Shedlin? Y esto que dijo sobre los Increíble. votos ya estaban en las urnas. ¿Qué fue? ¿Un no. error? ¿Un acto fallido? Después, lo traicionó el inconsciente, claramente. Ah. Nunca, nunca en su sano juicio lo hubiera querido decir, creo yo, porque lo ocultan, por supuesto, pero para nosotros no es novedad. Mirá, para boba. nosotros fue bueno, lo admitiste. <risa> <risa> no, pero Completamente. Es, es de una gravedad, la verdad, institucional porque demuestra la manera en la que están acostumbrados a comportarse, la impunidad con la que se manejan porque efectivamente para nosotros lamentablemente es una realidad, porque este sistema y la forma de proceder del oficialismo en general en todas las elecciones es así, es clientelar, es abusiva, ¿no? todo, todo vale. Lo ¿no? que dijo Sherlyn para la audiencia, Majo, es los votos ya estaban puestos en las urnas, las urnas sí. ya estaban en la montaña y los votos adentro de la urna. entonces Después salió a hacer su aclaración, pero sí, la verdad es que quedan... fue una especie de sincericidio eh, nada, inaudito, sí, sí, siendo sí. senador además, Opa. teniendo la exposición mediática que tiene y siendo candidato al senador por el oficialismo. Total. ¿no? Majo, me quedo sin tiempo porque se me termina el programa, siempre este, lindo charlar con vos, lo vamos a volver a hacer ahora en la inminencia de, bueno, este, la, la fijación de la nueva fecha electoral o este, cualquier cosa, porque comentás lindo Para además lo que... que pasa, así que este, sonaste, Majo. <risa> No, por favor, un placer y además eh, me encanta que podamos hablar de lo que pasa en el interior del país, no, especialmente en nuestra provincia que tiene tantos desafíos por delante. Me gusta, me gusta. Hagamos eso vale. y lo, lo institucionalizamos. Te mando un beso grande. Gracias, un beso enorme para todos. Es María José Majo Romano Boscarino, que es magíster en Políticas Públicas y directora de la Fundación Federalismo y Libertad ahí en la provincia de Tucumán.